Para que esto pueda acabar no? Entre tú y yo quien ganó Sabes que se terminó ¿Que se terminó Estoy herido y me siento ganando Y no soy mejor no? Es el único que siento ser no? Lo hiciste y por eso lo hice yo Estoy herido y me siento ganas.